Ya estamos cerca de celebrar San Valentín y como no, eh, por esta fecha muy importante queremos dar a conocer las diferentes opciones ¿no? que existen para regalarle un detalle a, a tu pareja, no solo a tu pareja, no a tu mamá, a tu papá, a un amigo, bueno etcétera, no El Día del Amor y la Amistad ya está cerca, entonces queremos conversar aquí con nuestro amigo Jimmy Loor, él es propietario de Mundo Floral aquí ubicado en la calle Quinta, ¿no?, del Cantón Quevedo, que nos va a comentar un poquito cómo está la variedad de, de, de flores, la variedad de rosas, cuáles son esos arreglos pues, más predilectos y los precios, ¿no?, para que la ciudadanía vaya conociendo. ¿Cómo estás? Eh, nosotros disponemos tanto en detalles como en flores desde 5 dólares en adelante. Tenemos variedades que pueden ir desde el, eh, precios elevados hasta comodidad para todo bolsillo. Los que más vendemos en esta temporada son box ah, asil, sí que pueden ir personalizadas con el nombre de la persona, con algún detalle especial. Contamos también con arreglos con vinos, con copas y, y una variedad en, en tanto de en detalles como como rosas preservadas, una variedad buena de peluches antialérgicos, rosas preservadas y un, una alta gama en, en lo que es variedad dentro de detalles del local. Bueno, ¿de dónde vienen las rosas, las, las flores? Las flores de los las flores vienen directamente de la sierra, lo que es precio mayorista. Nosotros recibimos aquí unas ciertas cantidades por, por temporada, pero es un poco complicado conseguirlas por estas fechas. Ya, entonces, bueno, ¿cómo están los precios actualmente? Mm, los precios se mantienen. Nosotros mantenemos un buen precio a, a nuestros clientes y a todas las personas. Eso es lo que nos da a nosotros una, un grado de garantía y, y de seguridad para que el cliente puede venir y puede encontrar de, desde un dólar hasta 10 dólares un arreglo. Los arreglos de ahí, ¿qué precio tienen? Los arreglos de ahí varían entre 15, 20, 25, 30 hasta 35 ¿No? dólares esos que están ahí. ¿No han visto, eh, bueno, más eh, elevados los costos de las rosas? ¿No han tenido que ustedes elevar los adornos? Es sí, se elevan, un, los precios suben un, una diferencia un poquito, un 5 dólares extra al, al precio que es normal que lo mantenemos durante todo el año. Pero es por lo difícil es conseguir las rosas que en este momento casi no contamos, o sea, no nos llegan. ¿Cuáles son eh, las rosas? Las rosas son, son las más deseadas por la temporada, entonces a veces es muy difícil conseguirla. Pero igual tratamos de manejarnos con los detalles que lleven por lo menos específicamente una cantidad de rosas rojas. Al, al momento de eso manipulamos menos rosas rojas, pero ofrecemos una caja o un globo que se vea un arreglo selecto de buena calidad. ¿Cómo las compran en este caso? ¿Vienen en...? Viene por paquete. paquete, normalmente un paquete de rosas puede estar en una temporada normal que no es ni San Valentín ni Día de la Madre, entre 3 3.50. ¿Cuántas rosas vienen? 24, pero cuando es temporada de San Valentín, normalmente a nosotros que somos proveedores directos nos llegan hasta 10 o 12 dólares un paquete de 24 sube, rosas. ¿Sube extremadamente. Sube extremadamente. entonces es muy difícil mantener eso y, y tratar de, de llevar eso, pero se trata de, de mantener un buen precio al cliente. Esos son los arreglos ¿no? que está ofreciendo Mundo Floral, para, eh, vemos aquí un, eh, todo también eso realizado por ustedes. Claro, ¿no? también disponemos de unos modelitos de carteritas que son estos, que, que, están por, que están, vamos a exhibirlos. Estas de aquí están eh, bueno, muy, muy predilectas ahora, ¿no? eso es algo nuevo. Que sale. Esa es una línea de rosas preservadas que nosotros contamos, inclusive en la parte de acá atrás del local tenemos el stock de rosas preservadas que, que manejamos dentro del de local muchas opciones para el día del amor y la amistad, ¿no? Eh, Arreglos florales, vemos por acá también algunos peluches y todas estas opciones para mostrar, pues, de que cómo sientes, ¿no? El cariño, el amor a la persona que, que tú deseas, ¿no? Familiar, amigo, pareja y todo eso, ¿no? Claro. Invita a la ciudadanía a que, bueno, eh, pueda está. obsequiar y darle y demostrar, ¿no? El amor que sienten hacia cualquier persona que quieran darle. Eh, invitamos a todas las personas de la ciudad que que vengan, que se acerquen, que eh, no esperen. Otro día es una oportunidad que no son todos los días, que puedes llevar algo de 50 centavos el precio. No importa el, el precio, sino la intención hacia la persona que uno quiere y, y que desea darle.